El señor Sisto. Gracias, señor presidente. Para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la proposición no de ley, mi grupo parlamentario la va a votar favorablemente. Vamos a votar a favor de la, de la proposición y ni siquiera hemos considerado en este momento el presentar enmiendas. Digo que la vamos a votar favorablemente y que ni siquiera hemos considerado presentar enmiendas, no porque nos parezca perfecta. Yo creo que otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han ponderado sobradamente cuestiones que el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Izquierda Unida, en su momento, cuando se tramitó la ley, puso de manifiesto que eran carencias de de la ley de memoria histórica, de la ley 52 barra 2007, que lo señalamos en aquel momento y que hoy en día permanecen, y permanecen incluso en esta proposición de ley. Carencias que a nosotros nos parecen importantes, incluso cuestiones laudatorias que portavoz de, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos las ha señalado, ¿no? incumplimientos que se produjeron en la propia etapa del, del Gobierno socialista y que dan para que la exposición de motivos de la propia proposición de ley pues no, no deba ser tan triunfal como ahí se plantea. Cuestiones como eh, incluso de de nuevo cuño o de nueva actualidad, que han llevado a presentación de, de proposiciones no de ley en esta, en esta misma legislatura sobre la ley de amnistía del año 77 o sobre la cuestión de la querella argentina, que tampoco se contempló en aquella ley y que sigue impidiendo que los crímenes perpetrados bajo la dictadura puedan ser juzgados ni en España ni en el extranjero y además no puedan ser eh, extraditados ante tribunales extranjeros aquellos que cometieron esos, esos crímenes. La proposición no de ley, ya digo, contiene carencias, pero no nos parece ello justificado como para votar un, votarla en contra o ni siquiera abstenerlos. La vamos a, a votar favorablemente a pesar de que nos gustaría que contemplase otras cuestiones ¿no? y que no hubiese dejado todo fiado a la magnificencia de una ley que, ya digo, tuvo sus, sus carencias en su momento. O Se ha dicho por parte de otros portavoces los problemas que siguen existiendo en el tema de la localización, eximación de fosas. Si fuese una ley… Bien hecha, magnífica, no tendríamos ese, ese problema, porque ya no se trata solamente de que el Partido Popular, que se está escapando bastante de rositas en la exposición de motivos, haya eliminado todas las consignaciones presupuestarias que serían necesarias para realizar y desarrollar algunas de los pocos las cuestiones que planteaba la ley de, de memoria histórica, sino que la propia ley, más allá digo, del, del recorte presupuestario del Partido Popular, no ponía en marcha los mecanismos que hubiesen obligado a, las a la instancia judicial a obligatoriamente sacar de las cunetas a los miles de desaparecidos, miles de personas desaparecidas, que todavía a fecha de hoy continúan convirtiendo a España en el segundo país del mundo en personas desaparecidas en conflictos bélicos, por detrás de Camboya. Señorías, tenemos ese triste récord. Y eso no lo soluciona la ley, pero bueno, es importante que sigamos incidiendo en que se pueda eh, ir resolviendo, siquiera sea con una, una proposición no de ley. Compartimos la necesidad de la apertura de la oficina de ayuda al, a las víctimas de la guerra civil. Nos parece muy triste que, a pesar de, de la ley, sigan existiendo simbología franquista que no se puede retirar, incluso alguna con el beneplácito de quién tiene que hacer la calificación, si son bienes de interés cultural o si está protegido porque conforma parte del edificio. Yo me he encontrado con estas situaciones, he pedido retirada de determinados símbolos franquistas y nos hemos encontrado con que la comisión correspondiente ha calificado como que forman parte del edificio y no se pueden retirar y allí continúa el aguilucho sin que, sin que podamos quitarlo de, de en medio. Pero bueno, hemos vivido polémicas respecto al cambio de calles no hace mucho y miembros del Partido Popular se han llenado la boca defendiendo la permanencia de determinados nombres y que hablar de los alcaldes de los pueblos que llevan el nombre del dictador como apellido del nombre del, del pueblo, que también incluso han contado con eh, el apoyo de determinados miembros del Partido Popular, lamentablemente, cuando eso tendría que ser una cuestión de oficio, que, vamos, que, que pasase por la puerta del tribunal y rápidamente se diese la razón de que ese nombre de esos municipios se tiene que cambiar. O el, de, ...o el de esas calles. En el tema de los archivos, ¿qué decir? Bueno, ahora tenemos una proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco... ...sobre el tema de los, eh, del secreto de archivos, que es de alabar... ...que venga a solucionar problemas que, que la ley no, no atajaba... ...pero que debe situarnos, al menos al Estado español... En el, ...en el parámetro de cómo manejan otros Estados sus secretos de Estado... ...y cómo esos secretos de Estado dejan de serlo cuando alcanzan una edad determinada. Aquí en España, desgraciadamente, siguen siendo secretos de Estado... Vamos, cuestiones de, del siglo XVII y XVIII porque no se desclasifican nunca, lo cual como historiador además llama poderosamente la atención que no podamos llegar a investigar determinados extremos de nuestra historia y tengamos que enterarnos pues porque los archivos alemanes o los archivos ingleses acaban abriéndolos y entonces vemos pues lo que pasó aquí en nuestra guerra civil o mucho posterior a nuestra guerra civil. Hace poco se desclasificaban determinados documentos en Alemania que hablaban de nuestro, de nuestro 23F. Respecto al, al Valle de los Caídos, mal llamado Valle de los Caídos, es el Valle de Cuelgamuros, donde sigue incólume el lastimoso monumento a la memoria de un dictador, algo Incomparable, inconcebible en cualquier país democrático y que nosotros seguimos ahí manteniendo. Yo creo que lo, y mi grupo cree que lo mejor sería entregarle los restos del dictador a la familia y que, como se le da a cualquier otra víctima de la guerra, puedan inhumarlos donde consideren oportuno. Pero desde luego no puede dársele el apoyo del Estado a continuar manteniendo un monumento a la memoria de un dictador y un genocida como fue Franco. Y también se ha comentado por parte de otras portavoces el tema de la nulidad de las condenas. Hubiese sido absolutamente necesario que en ese proyecto de ley, al menos todas las condenas por las cuales se condenó a muerte a las personas que habían defendido el orden legalmente constituido, que era el orden republicano, y que acabaron condenadas por sedición por parte del régimen franquista, pues al menos esas condenas, que clarísimamente eran absolutamente nulas, hubiesen sido declaradas nulas por ley, lamentablemente no, no fue. Para concluir, nos parece bien el recuperar la fecha o establecer la fecha del 11 de noviembre como día Europeo de las víctimas del, del franquismo, pero ya no me queda tiempo y, y proponerles otra fecha, señorías, una fecha que forma parte de los días gloriosos de la historia de España, una fecha que fue la que vio llegar la República a nuestro país el 14 de abril, una fecha no reivindicada... No contemplada en nuestras, en nuestras festividades y a pesar de que tenemos muchas festividades religiosas, eh, que bueno, son más o menos compartibles, pero el 14 de abril, señorías, la democracia llegó en una, en una primavera sin un solo tiro a nuestro país y dando un ejemplo al mundo de cómo se pueden cambiar las cosas en paz y en libertad. Es una fecha a recordar. Gracias, señorías.